¿Cómo están? Espero que se encuentren bien todos Les doy la bienvenida a nuestras habituales charlas semanarias Entre amigos y en la cafetería de Estilocracia Y hoy me gustaría conversar con ustedes A lo mejor es un poco aburrido esto, pero eh, Vamos a, a publicar un, un curso Que se llama Introducción a la Música Clásica Y acerca de la música me gustaría platicar con ustedes algo que me tiene preocupado, o que me tiene más bien ocupado, me tiene ocupada mi mente, porque, porque tengo algunas dudas sobre si todos entendemos lo mismo acerca de la función de la música, porque la música es mucho más complicada que eso. De la música clásica hablaremos en el curso, que además va a ser muy barato, y pero pueden quedar con él porque es muy importante que distingan entre un concierto, una sonata, una cantata, un rondó, Etcétera, y además que entiendan que es un pautado y, y de dónde viene la música y quién inventó el solfeo, si sí, quién inventó el fasol porque es parte de, de, de los conocimientos que todo estilo estilócrata debe tener. Pues entonces, yo les quería platicar algo que, que, que yo lo entiendo y creo que así es, pero que yo lo crea no quiere decir que sea verdadero, que sea cierto o que sea válido de manera universal. Que yo lo crea es una cosa y, y lo comparto con ustedes nada más. Y es que hay una cosa, hay una técnica, no es una ciencia, es una técnica que se llama psicagogia, que etimológicamente significa educación del alma. Y en la psicagogia se basa esta idea o este concepto, o esta realidad de que la música nos lleva a estados de ánimo previamente concebidos por el autor de la pieza musical, porque ustedes muy bien pueden entender que hay música melancólica, que hay música de entusiasmo, que hay música marcial, que hay música de marcha militar, que hay música romántica que nos lleva a exaltar sentimientos tiernos como hay música que nos lleva también a exaltar otro tipo de sentimientos y esto es real, es totalmente real y de hecho en esto se basa por ejemplo el manejo de, de los tambores y los, eh, y los diferentes instrumentos de sonido que se usan en ritos o rituales pseudo religiosos o religiosos como en el, la Umbanda o en el Candomblé o en muchos otros rituales en donde con los atabaques y los tambores se induce un estado de hipnosis en los participantes en los que están en, la, en el evento o, en, el, o en, el, en la especie de misa que se hace en ese tipo de, de culturas y creencias. Pero efectivamente se crea un estado de hipnosis, un estado de hipnosis que lleva a, a quien cae en él a ser totalmente susceptible de aceptar una sugestión, una sugestión que previamente se le ha instalado, que se le ha, porque por eso está ahí, para que pueda acceder al mundo de los espíritus. Y se les dice que tan pronto como entren a un estado de hipnosis, que no le llaman hipnosis, sino un estado de, posicion, de posesión, están dispuestos a recibir en su cuerpo a un espíritu de un Dios, o de alguien fallecido Ese, y eso es algo muy importante y muy interesante porque las personas que, que son poseídas entre comillas realmente actúan y hablan como si, si fue, estuvieran real, verdaderamente poseídas por un espíritu por un dios o por alguien que ya falleció eso es el ya el extremo del uso de la música para educar o para dominar los sentimientos del alma. Por eso creo, creo que es muy importante que entendamos esto y que nos pongamos de acuerdo en si todos consideran que una música triste es una música triste y todos lo entendemos como tal. Que, por decir algo, y a lo mejor ya lo han escuchado, el Adalleto de la Quinta Sinfonía de Mahler es verdaderamente triste. Y en general todos los adayos y adalletos son tristes, pero no las marchas. Las marchas, al, por el contrario, son fuertes. Y hay música como la Quinta de Beethoven, que es realmente el relato musical de una fuga de reos de un penal Y el ta-ta-ta-tan, ese es el llamado para reunirse, para ponerse de acuerdo en cómo van a salir y como después en, en, otro, en, en otra de las partituras empieza a sentirse más suave para, porque es la marcha en donde van escapando silenciosamente del penal y aunque no conozcamos la historia pues nos parece que sí que tiene algo de exaltar de, de, de, que nos exalta y algo que nos lleva a un estado mucho más calmado, mucho más tranquilo y esto es por lo que se refiere a la música clásica y de la música clásica como ya les dije hace un momento vamos a tener todo un curso completo ¿Pero qué hay de, de esta música nueva? De la música que ha surgido para complementar, realmente para complementar la intención de un director de cine. Una película que pretende entristecernos debe llevar música que entristezca. Tanto es así, por ejemplo, que la muerte en Venecia es una, una novela de Thomas Mann, pero fue llevada al cine por Luciano Visconti. Y durante toda la, la película, que es muy triste, se escucha partes de la quinta, el adayo o adayeto de la quinta de Sinfonía de Mather, que es la que les mencioné hace rato. Y toda la película transcurre con ese trasfondo musical que nos va llevando ese sentimiento, esa sensación de abandono de evocación de tristeza de añoranza por algo que se quiere tener y no se puede tener muy interesante el manejo de, de, la, de la música y otro tipo de, de música que no se puede clasificar dentro de música clásica yo creo que ustedes y yo tendríamos que conversar muy ampliamente esto porque la música de las películas no es música clásica aunque esté basada en los principios del, concert, del concierto y del concertino, y de la sonata y, y de la cantata y que reúna ejemplos y, y cachitos de cada una de esas fórmulas musicales para establecer un ritmo que acompaña a la película. Vamos, a esto sí les aseguro que lo conocen. La película del bueno, de, perdón, del Padrino Estoy seguro que todos los han visto Y que todos reconocen la música Y la música es fantástica Es verdaderamente fantástica Porque nos hace entrar en ese mundo Que Francis Ford Coppola Quiso plasmar en su película El Padrino Basada desde luego en la novela de Mario Puzo Pero lo logró Tan lo logró que Va pasando una moto Tan lo logró Que es una de las películas de culto, permanente, no va a pasar nunca de moda. La vamos a seguir viendo generaciones y generaciones y generaciones y va a seguir siendo igual de impactante e igual de impactante va a seguir siendo la música. Pero este, este conglomerado de música no es justo precisamente música clásica, aunque tenga muchísimos elementos de las piezas que conforman el, el índice de música clásica. Y hay otro tipo de música ya mucho más avanzado Mucho más evolucionado Que es muy rara A lo mejor ustedes vieron esta película me Perdonen que me refiera siempre al, a las películas Pero estoy hablando de la música de las películas Que es, es donde está ahora este, este núcleo de creativos de música Y a lo mejor, y espero que sí, si no, véanla Vieron ustedes esta película de Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick, Eyes Wild Shout, con Nicole Kidman y Tom Cruise. Hay una escena muy interesante, donde hay un, un ritual, es un ritual falso, es un ritual, realmente es una, una especie de parodia, que, porque Stanley Kubrick no era precisamente un creyente de estas cosas, era más bien una parodia, pero la lleva tan bien a cabo que terminamos por creerla. Y esta escena donde están todos con sus máscaras, haciendo una serie de chicas hincadas en círculo alrededor de, del, del sumo sacerdote de, del evento, y todos los demás concurrentes están en sus máscaras, y se escucha una música muy extraña de una compositora autora que se llama Jocelyn Pollock. Si la escuchan con, con atención, la pueden encontrar en YouTube. Busquen YouTube, busquen la película, pongan música de la película, ojos bien cerrados, y van a poder escuchar Baile de Máscaras. Y verán ustedes es música muy extraña. Y otra música extraña, pero que al fin y al cabo es una evolución de la música, es la de un húngaro que se llama Giorgi Ligeti. Esto sí es mucho más, mucho más para... Para gentes curiosas como este escribidor, que siempre estamos curiosando a ver qué hay de nuevo. Y yo me encontré hace muchos años, ¿eh? no, no es tan reciente, pero como quiera es nuevo. Porque si no tiene ni 40 años de edad esta música, pues es una música nueva. Y yo me encontré con, con, en Radio Universidad, en un programa que había de Ustedes y la Música, o algo así se titulaba, con, con esta obra de Giorgi Ligeti en donde él toma los sonidos urbanos, los sonidos de la ciudad y los pasa al pautado con instrumentos de, de concierto, con instrumentos de sinfónica. Pues se escuchan los claxons, los frenos, se escuchan los ruidos del viento en los, en, en los edificios, en los ruidos del calor, los ruidos del ambiente. Y eso es la música nueva. Yo no, no estoy seguro que debamos considerarla como música clásica, pero creo que merece un capítulo aparte en el, en el tema de la música. Y en eso pues vamos a, van a requerir que nosotros, los, los que la escuchamos, opinemos. Porque miren, en estricto sentido, arte consiste de tres elementos. El artista la obra y el espectador y si está el artista que es el compositor y la obra que es la música pero no hay el espectador hacia nosotros entonces ese arte es un arte fallido no se llevó a cabo no logró realizarse no, no logró existir se quedó en aborto o en feto pero no se convirtió en una, en una entidad y por eso yo les sugiero que de alguna manera los busquemos, los escuchemos y que entre todos opinemos. Vamos a ver qué, qué pasa con esta música. Vamos a ver si podemos nosotros diseñar o inventar una clasificación para esta música, que es la música de las películas, la música moderna, del jazz y del rock. Hablaremos en otro curso que haremos de la música del jazz y la música de rock, porque son diferentes. Y son, son escuelas y son tendencias muy fuertes, muy profundas, que arrastran miles y miles y miles de fanáticos, tanto de unas como otras. Y al fin y al cabo, pues, tienen su lugar. Y ese lugar tenemos que conocerlo también, para que podamos ser hombres y mujeres de nuestro siglo y de nuestro tiempo, y podamos lo mismo disfrutar que tener un juicio crítico, sobre todas las creaciones artísticas y las creaciones técnicas y las creaciones tecnológicas de la humanidad con objeto de que integremos una sociedad mucho más avanzada, mucho más evolucionada. Una sociedad somos, se integra por nosotros. No hay sociedad sin asociados o sin socios o sin integrantes. Y si somos nosotros personas muy elementales y muy primitivas, nuestra sociedad va a ser muy primitiva. Si somos individuos con intereses, con inquietudes y con estudios y con búsquedas que realizamos, seremos entonces individuos evolucionados que vamos a integrar una sociedad que va evolucionando todo el tiempo. Esto es lo que quería decirles hoy, ya sé que les va a sonar medio aburrido el, el tema, pero es necesario que lo conozcamos, ¿sí? ¿eh? Créanme, a mí me ha traído muchísimas satisfacciones meterme al mundo de la música. Desde chico lo, lo, era yo aficionado a la música, porque mi mamá tocaba muy bien el piano, muy, muy bien. De verdad, era muy buena pianista. Y me gustaba muchísimo. Y yo mismo toco el piano, y llegué a tocar la guitarra también. Y siempre estuve atento de las obras que presentaban en Bellas Artes. Fui, fui un asunto, a conciertos y óperas en Bellas Artes. Y ahí me viene todo esto. Y bueno, ya para terminar, les voy a dar... Como dije desde la vez pasada, una receta de cocina. Si ¿Sí conocen los centros de lomo de atún, los venden en Superama, yo creo que también en City Market en otros lados. No son baratos, valen como, como 150, 160 la rodaja. Pero son muy fáciles de preparar. Porque ponen un poco de aceite, poquito en un sartén, lo dejan calentar. Y el, el centro, que es un, un tamborcito pequeño, lo cubren. Con semillas o con especias o por lo que ustedes quieran, pueden ser hierbitas, pueden ser pimientos, puede ser sal simplemente O, o hierbas de olor o pimienta y curry o curry con otra cosa Lo cubren como si fuera un y lo fríen por un lado y luego por otro lo sirven y se lo comen Lo más sencillo del mundo es un platillo gourmet que les hace quedar muy bien y se los voy a salpicar esta, esta receta con una historia, bueno, no una historia, una anécdota. Cuando yo estaba soltero, vivía yo en la colonia condesa, una casa interesante, una casa muy bonita. Y era una casa grande, yo vivía solo, y una amiga mía, actriz española, me habla y me dice, oye, tengo unas visitas y no caben en mi casa. Fue recibirme a una de las chicas que viene de visita. Le digo, pues "Se, ¿cómo como no, con mucho gusto. Y llegó para quedarse conmigo tres semanas. Era, era lo que necesitaban para estar aquí y no tenían dónde quedarse. Y tampoco querían estar en hoteles. Cosa comprensible porque a actrices que fueran, tampoco es que les pagaran millonadas. ¿eh? Y era una chica espectacular. Espectacularmente hermosa pues de veras una mega belleza, yo siempre quedé empacado pero no, tampoco le iba a decir que qué bárbara, que, que cosa, no, normal. Y una un, un, un fin de semana, nos pues quedamos sin gas, porque no fue la, la, como la señora que, que me ayudaba con, con, con la casa, iba nada más de lunes a miércoles, pues el jueves se acabó el gas y el viernes no había, como yo no he no había quien estuviera al pendiente de que pasara el gas y nos cambiara el tanque. Y llegué el sábado en la tarde y me, y me dice, oye, es que ¿qué crees que, que no hay gas? Y luego, pues es que no teníamos donde cocinar nada, porque como vamos a cocinar sin gas, pues hay un hornito eléctrico, dice, pues eso no sirve. Y bueno, pues, entonces ¿qué hacemos? Y dice, pero tienes chimenea. Pues sí, ahí está. ¿eh? ¿Qué, me, ¿La puedes prender? Sí, la puedo prender. Prendí la chimenea, no sé cómo armó ella un anafre, puso encima el sartén, le puso aceite, lo dejó a calentar, abrió los pescados con una destreza que me dejó verdaderamente maravillado. maravillado. Abrió los pescados, le sacó las entrañas, lo, ya, ya venían sin escamas, preparó la, el, el picado de, de verduras y que... Es, y quedaron unos pescados verdaderamente sensacionales. O sea, que además de, además de bella, era una excelente cocinera. Suerte que tiene uno, suerte que Dios nos da. Que les vaya muy bien, espero que tengan una excelente semana en esta semana de octubre. Y que nos sigamos viendo por aquí. Por favor, no se olviden de dejarme sus comentarios aquí en la caja de comentarios.